Con transcript: Outra güey, con lobby cola, güey. Ah. <risa> que ves. chingados, güey. ¿Dónde vamos? ¿Ahí a los pies, güey? No me pongas en vergüenza, por favor. <risa> ¿Estás grabando tú, pedo? En alto, sí. sí, uh, el flash? El flash? <risa> ¿Sí en otra flash, otra flash. Se le va a otra flash, güey. <risa> que a la verga, güey. ¿Dónde vamos? Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, no se ve nada, güey, ¿qué quieres que hacemos? Bueno, no salimos sé. a la verga, güey, bien culero, güey ¿sí viste? Era... Sí, Grámonos a huevo, viejo, a huevo, ya Mira. los vi. Llegar en un principal. <ríe> a no sé. Vamos a comer de los panquecitos rellenos de Filadelfia ¿no? Mucha policía, poca diversión, represión, represión. represión. Mucha policía, poca, poca diversión. diversión, unidad unidad ¿quién tiene el dinero quién? Yo no. ¿Quién tiene el poder? Yo no. ¿Qué? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? Yo quien no. la ley. Yo creo que te va <risa> a. <risa> Su puta <risa> ha tirado. Caballero. Por allá por favor. Ey, tele. Para los que se pregunten qué acaba de pasar, uno de mis amigos acaba de ser arrestado. Y lo que pasó en realidad fue que arrestaron al Fresh, a su no. pinche primo, güey. <risa> ¿Ah, arrestaron al Fresh? <risa> no sé. ¿Qué pasó, Lo Agarraron al Dere, güey. ¿Pero <risa> por qué? ¿Pero por qué? Se cayó, ¿verdad? Se cayó el hijo no, de su puta madre, güey. No, lo, lo tumbaron, güey. Lo tumbaron. Ah. Sí, ya lo agarraron, güey. Nosotros estábamos ahí, ¿qué pedo? ¿Dónde, ¿Dónde lo van a llevar para ver qué onda? Ah. Y el, y el John acá, ¿qué onda? Para saber dónde, es, dónde lo vamos a recoger o qué onda. Pero y se güey. pusieron bien al pedo estos vatos, güey. El Pero, Fresh ¿no? y güey. No, el, el vato, vato ni siquiera está no, manejando, güey. Sí. <risa> ya sé. Ya no sé, güey. ¿Por un... Por aquel lado, güey. Se pasaron de ver. Y le dijeron, no, por aquel lado. Pero por qué? A la verga. ¿Sí, se... Nomás así lo, lo tumbaron, güey. ¿Neta? ¿Quién? Ah. ¿Al Derek? ¿Quién? Derek ya está detenido. ¿Y por qué la.? Los policías. Se no, va si a quedar ahí hasta el lunes, güey. hey, Sandra. Por patear la basura y nosotros somos los que pateamos la, la basura. ¿Tú perdiste eh, tú, ¿tú la basura? ¿Tú perdiste la basura para que te sus pendejos? Te, te voy a arrestar. ¿Por qué? Porque por preguntas por, por él. Sí, güey. Qué güey. ¿El Derek? Qué bueno que lo tengo todo grabado, güey. Tampoco se me estuvo de güey. El lunes lo sacamos... Ah, la. vale, vale, la vale, vale, yo creo que va a ser el peor librado de esta historia, güey. <risa> Después de vomitar litro y medio, güey, de pinche vómito, güey. Güey, traigo el pantalón no, lleno de no, tu a la verdad. ¿Quieres que te reste o qué? Aquí ya por favor. Ay, güey. Se pasaron de perro. No estábamos bien, güey. La neta no, güey, estábamos puta madre. Este, hola. Estamos bien crudos <risa> Sí. Ah. Ay, este, ¿qué fue lo último que pasó, güey? ¿Soltaron al Derek? Porque no Soltar... eh. lo soltaron Lo soltaron. <risa> Le su y luego lo soltaron ¿eh? Lo golpearon luego lo soltaron Qué bueno <risa> Ya está libre, no la van a tener en la cárcel Todo salió bien somos sobrevivientes. Como le tiraron la hamburguesa. Le tiraron su comida, güey. Pobrecito. Los policías mandones, güey. Es de la chingada. culeros. Malo, malo. Eres chico malo. ¿Qué vas a... Eres un demente. Vas por su Malo, malo. Chico malo, ¿qué vas a hacer?